Gracias a todos ustedes, continuamos dando, haciendo un recorrido por los diversos puntos estratégicos por los sectores populosos de esta demarcación de la provincia de Duarte y bueno, en esta ocasión nos encontramos en la entrada al sector Juan Alberto Espínola otro de los sectores populosos de esta ciudad de San Francisco de Macorís y que siempre se ha caracterizado por eventos como este que han sido programados eh, por, eh, por la quema de neumáticos, las protestas y como ustedes pueden observar aquí en la entrada al sector eh, Espínola y en la Avenida Libertad Apostados también se encuentran agentes o tropas mixtas, militares, policías, para tratar de que se mantenga el ambiente de esta manera. El sector Espino, la repito, luce en el día de hoy calmado, despejado, no hay hasta el momento ningún tipo de alteración del orden, incluso observamos cómo algunos... Eh, motoconchistas han salido, incluso a, han salido incluso a trabajar en el día de hoy a buscarse el sustento diario, el sustento de cada día y es que como muchos han dicho no es fácil detener sus labores en el día de hoy aquí vemos algunos muchachos del transporte, del motoconcho que han salido a trabajar en el día de hoy ¿verdad, ¿cómo es el nombre suyo? Ramón Alfonso ¿ha tenido que salir a trabajar Alfonso en el día de hoy? ¿Y cómo ha estado? Está lento todo hasta el momento, ¿verdad? Está lento. Está lento. Sí. ¿Y qué espero usted lo adelante? Porque hoy hay huelga. De todas formas, ¿usted salió? Sí, pues sí. Esperamos que se tranquilice más. O sea, que no ¿Usted sigue... está de acuerdo con esta huelga? ¿Sí o no? No estoy de acuerdo, ¿no? no está de acuerdo, para que no. Okay. Se paraliza su labor, oh, se paraliza oiga, el trabajo. Sí, sí. No consigo chéreos, no. Bueno, ahí la está. Hay... ¿Y la gente sigue...? Saliendo algunos, los que habitan en este populoso sector de San Francisco de Macorís, repito, todo en calma en esta localidad, en este populoso sector espínola, aquí en San Francisco de Macorís, cobertura total, seguimiento a este llamado a movilización labores por 48 horas que ha sido convocado por el falpo aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias doctor, muchísimas gracias a todos. Seguimiento total al llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís con este sol radiante, eh, amanece con un sol muy, muy radiante. La mañana de hoy estoy en Vistalvalle, Valle, en el sector más grande que tiene San Francisco de Macorís. Bueno, Está dividido en subsectores, Vista al Valle, y durante nuestro recorrido por la calle principal de Vista al Valle, hemos notado un Vista al Valle tranquilo, nos sorprende, ¿verdad?, cómo ha amanecido. Durante todo el trayecto de más de un kilómetro que hemos hecho apenas, observamos como un poquito de basura eh, hay, se encuentra aquí, un neumático que quizás bueno quizás no fue encendido anoche, fue quemado, pero luego todo luce tranquilo, todo luce en calma en Vista al Valle. Ya pasando las 8 de la mañana, sí hemos podido notar cómo parte del comercio o en su totalidad el comercio de Vista al Valle ha optado por cerrar sus puertas en el día de hoy como, como apoyo, como respaldo a este llamado a huelga en San Francisco de Macorís. Los colmaderos, las tiendas y otros negocios que se encuentran instalados en este populoso sector de San Francisco de Macorís han mantenido, mantienen sus puertas cerradas ya pasando a las 8 de la mañana. Una vez más observamos cómo, los, cómo el transporte está trabajando, cómo los vehículos de concho, las rutas que se dirigen hacia este sector han trabajado. Desde tempranas horas y no se detienen. Ellos habían dicho de que, saludos, ellos habían dicho de que iban a trabajar, de que tenían que salir a buscarse el sustento diario y que bueno, esta huelga no lo iba a detener. Vamos a ver si podemos conversar con este chofer, con este chofer de esta ruta, que nos puede decir. Hermano, estamos en vivo en estos momentos para el programa de mañana. El nombre suyo, ¿cómo es? Ramón García. Ramón García, ¿de qué ruta chofer usted? Avenida Libertad. Avenida Libertad. ¿Han tenido que trabajar? ¿Están trabajando en el día de hoy? Dando un par de vueltas. Pa de pa de hasta vuelta. el momento usted que, que se ha desplazado también, ¿cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo está todo? No, está flojo, todo está flojo, está tranquilo, todo. hasta ahora está todo tranquilo. ¿Y todo cerrado también? Sí, sí, está todo cerrado, están apoyando la huelga, sí. ¿No ha podido montar a nadie entonces? Hay alguna alguna gente cita, pero no, no gran cosa. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál opinión tiene usted de la huelga? ¿La apoya sí o no? Bueno, bueno es, es evidente que está trabajando, claro está. Nos está apoyando ahora mismo, pero posiblemente me vaya ahorita a mi casa. Bueno, sí. Bueno, pues muchísimas gracias entonces a este chofer de la ruta, del hermano de la Avenida Libertad, quien ya ustedes han escuchado, él ha salido a dar una vuelta, a ver lo que aparece, pero hasta el momento no hay nada, todo está flojo, las calles están, eh, según él, sin pasajeros, y bueno, y el comercio apoyando en este sector... De vista al valle, este llamado también a movilizaciones. Cobertura total, seguimiento al llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos en esta ocasión en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, en este municipio de San Francisco de Macorís. En esta cobertura total desde de mañana al llamado a huelga por 48 horas. Como observan detrás de mí, agentes policiales, colocados en las diversas intersecciones, es el panorama, el comercio en su totalidad cerrado en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, principalmente una zona donde hay muchos repuestos de motores, eh, sastrería, pescadería, distribuidoras, electrónicas, eh, minimarques, farmacia, carnicería, todo luce cerrado la mañana de hoy. ¿eh? Así que el comercio, los propietarios de estos establecimientos han acatado el llamado, en este llamado a movilización de labores por 48 horas, que es eh, convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo tropas mixtas continúan colocadas en las diversas intersecciones en este sector populoso sector de san martín o rabo de chivo como se le conoce allá a una esquina bueno se encuentra si podemos decir quizá la más caliente para este tipo de evento que es la bienvenido fuerte estuarte esquina 4 donde Históricamente siempre se han producido los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes policiales. Así luce la bienvenido fuerte Duarte eh, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, una de las calles más concurridas, sin duda alguna. Recuerden que por esta vía se desplazan los vehículos que... Eh, ya que, que hacen sus rutas para dirigirse a la ciudad de, de Santiago, de Santo Domingo. Esta es la vía más utilizada por donde transitan los vehículos de carga. Y repito, en esta mañana, en este martes primer día, de una convocatoria a 48 horas de paralización de labores, luce despejada. Y en comparación con días normales, no. Aquí todo está paralizado. Las cámaras hablan por sí solas. Como es el caso, un ejemplo de este minimarker, que no cierra sus puertas y la ha cerrado en el día de hoy. Las farmacias también están cerradas. Los repuestos de motores están cerrados. En, en su totalidad, el comercio ha optado por cerrar sus puertas en este municipio de San Francisco de Macorís. Ha sido un recorrido que hemos hecho durante las primeras horas de esta mañana para llevarle a todos ustedes y presentarle justamente cómo amanece San Francisco de Macorís. Al principio estuvimos por la zona norte, nos desplazamos por... Los sectores o la zona del sector Hermanas Maras Mirabal veíamos cómo desde anoche se han lanzado escombros, desechos en las vías. Eh, hicimos un recorrido a todo lo largo de la avenida Libertad. Observamos una avenida Libertad y sus intersecciones también con mucha basura lanzada eh, y permanentemente... ...el patrullaje de las tropas mixtas encabezada por agentes de operaciones especiales. Posterior a esto nos dirigimos también hacia el sector Espínola... ...donde estuvimos dándole, presentándole una panorámica también de cómo amanece ese sector... ...otro sector populoso aquí en San Francisco de Macorís. El sector amanece en calma... Con algunas obstrucciones en sus vías también. Y posterior a esto, nos dirigimos hacia el sector Vista Valle. Y observamos un sector Vista Valle tranquilo, despejado también, eh, las calles si se puede decir limpia, tomando en cuenta que en otros sectores hay mucha basura lanzada, el comercio en Vistalvalle también con sus puertas cerradas, y aquí estamos ahora en la Bienvenido Fuerte Estuarte, justamente en uno de los sectores más calientes ¿eh? eh, y, y más expresivo en este tipo de manifestación, como lo es San Martín o Rabo de Chivo, y a esta hora de la mañana el comercio luce totalmente cerrado, agentes policiales apostados en sus intersecciones y el comercio también en esta demarcación totalmente cerrado. Así que de nuestra parte ha sido todo por el momento, seguiremos durante los demás espacios de Telenor, dándole continuidad a todo lo que pueda ocurrir durante este llamado a huelga en el municipio de San Francisco de Macorís. Hay expectativa y sobre todo en torno a una visita que puedan hacer hoy una comisión de alto nivel para tratar de mediar y que como se hizo en el día de ayer en Lizal Medio, que también fue convocada la huelga por 48 horas y solamente llegó a 24, que aquí en San Francisco de Macorís pueda ocurrir lo mismo. Así que ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias a ustedes en cámara Ramón Hernández y para de mañana en esta cobertura total, Vladimir Paula. ¡Feliz resto del día! ¡Vuelvo con ustedes!